La belladita. ¿Veis? ¿Eh? ¿eh? <risa> Uy. Ahora está tomando su flechita. ¿eh? Que como le tenía que ser, bueno, anestesiar. Y Entonces no podía comer. Sujeto porque no deja de ser un jabalí hasta jugar con el plato. Entonces lo vuelca, lo tira. Bueno, es que tiene mucha hambre. Oye, oye. <risa> no Ahí me intenta buscar y yo no soy tan ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye. Ahora está reconociendo un poquito todo, como diciendo, estamos en casa, estamos en casa, sí, por fin. Y el está, por fin, no se lo van bueno, este claro, este es el que, el que hemos traído, pero este no es el que el que duerme. ¿Qué pasó? ¿Qué no, Un poquito más. Híbrate. Muy bien, muy bien. Y ahora si quieres descansar un poquito, mira,